Buenas tardes, eh, amigos y amigas de La Hora de Urlingam. Acá parecimos de vuelta. Eh, no, Hacía algunos días que, que no estábamos haciendo esto, porque el señor trabaja, además, ¿no? Tiene una vida, el pobre señor. Tiene entonces... una vida, eh, vienen los cierres, es docente, y entonces todos los, los docentes... Contaba un poquito cómo es la vida de un docente cuando está por hacer el cierre del año. Mucho trabajo, ¿no es cierto? Mucho, mucho trabajo, mucho estrés, mucho... Eh, noviembre, sobre todo, ¿no? Finales de noviembre y, y diciembre son meses duros, son meses duros. De, duro. de mucho trabajo, igual. Esto, la verdad que bien. Pero me estuve aceptando unos últimos viernes no pude venir. Pero, claro, porque además es el cierre de las notas... De cada uno de los alumnos y alumnas que tenés Exactamente que Es sí, una sí. cosa personalizada en, en Ese trabajo ahí va personalizado Sí, personalizado, ¿no? además es Imagínate un proceso o sea, Que arranca en marzo Y que se cierra en, en noviembre Digamos, en el mejor de los casos si No se sigue, ¿no? En mm. diciembre Tenemos los periodos de intensificación Tenemos casos para febrero también pero claro, es un trabajo muy arduo porque además es el momento donde eh, a ver, a, aparecen un montón de, de dificultades de cosas lindas también pero es muy movilizante claro. eh, los que, que están los que quieren aprobar traen todo a último momento y hay que analizar el caso no los que uno tiene que ir a buscar porque no, no aparecen claro. la cuestión es que claro, eso a, a 200... 300 estudiantes hay que multiplicar escuelas. está bueno, yo quería aprovechar y por eso le pregunté a Drede, porque eh, los docentes, que para mí la actividad educativa debería ser una actividad estratégica, así como en la defensa nacional, mm. debería ser la educación, eh, pero el trabajo del docente que labura en serio, y me consta del de Pablo Ambrosetti, y de un montón de gente que está acá en la obra de Urlinga. Cuando llega a decir, sé que se preocupan de uno por uno, una por una, de alumnos y alumnas, y es el cierre de la, de la, del ciclo de la vida de cada una de esas personas, ¿no? También, ¿no? Sí, totalmente. Y, eh, a ver, se, se producen... Hay un montón de, de, de situaciones. Por ahí uno tiene la, la fantasía de la afuera que es, no, usted, el profesor viene... Pone una nota y ya, y no, no, y no es así para nada, claro, para nada es así porque, como cada caso también es personalizado, uno intenta ayudar también y, y recuperar contenidos, temas. Y entonces, por ahí a uno, uno le pide una cosa, otro le pide otra cosa, otro levanta por acá, otro levanta por allá. Vos traeme esto, vos haceme esto. Entonces, claro, se, se multiplica por, por esto. Un trabajo también siendo muy personalizado, pero al mismo tiempo con. Un grupo de 20, de 30. Y es, como, si yo fuera una, como si yo fuera un alumno, te diría, profesor, le quiero pedir disculpas porque me olvidé, no sé de qué iba a tratar hoy. Este, Así que, porque resulta que se, a, a, a la abuelita de un amigo, de un amigo, de un amigo, sí. se le torció un dedito. Y justo, todas las familias de ese amigo y del otro amigo, del otro amigo, no estaban. Y me buscaron a mí y yo tuve que cuidar. Entonces, a la abuelita que era del amigo, del amigo, del amigo. Y no estudié una goma. Ay, Coban, se habré escuchado esa historia tantas veces, Coban. No, pero. Vaya de grano, ¿cuál usted, es el problema? Usted me, eh, quiero que usted me diga, y le pido por favor, y le pido me perdone. Mm. Que nos diga a todos nosotros de qué vamos a hablar hoy. Y si le digo que voy en febrero. <risa> Ay, por favor. Yo por espero acá. No, yo le espero acá. No, pero ¿sabés que yo, justo con la abuelita del amigo, del amigo, del amigo, nos vamos a la playa en agradecimiento? Mala porque suerte. le Cuidé el dedito de aquella amiga del amigo del amigo. Una suerte. Usted tiene que pensar en, en, en la fecha. Vayan en enero y en febrero nos vemos acá. Nos vemos acá. Son, duros. Son somos, duros. Somos crueles, ¿no? Somos crueles. ¿De qué vamos a hablar, campeón? <risa> bueno, eh, resulta que estamos en diciembre y que ayer cerró la edición, ¿no? De, de la hora de Urlingam. Exacto. Y entonces ya muy pronto, igual, creo ¿en la web está colgada ya? En la web está, está colgada. colgada. La pueden mirar en la hora de ya la conocen la web, la, la remozamos, la hicimos. No parece de, un, de una publicación el diseño. Está a propósito hecho así. En realidad es el diseño para, para venta de productos. En serio, le digo. Entonces yo tomé cada tema como si fuera un producto. Entonces lo vamos a. Digo, ah, porque cuando venden productos se esmeran los diseñadores y le ponen colores y efectos y cosas. Y dije, vamos a, a usarlo. Para presentar los temas, parecían más atractivos los temas. Está muy bien, está perfecto, está perfecto. O sea que en la web está colgado ya está y colgado. En, en papel, bueno, ya estará La semana a, que viene a circular. Eh, estamos esperando que termine, ¿viste eso que está ahí, que la gente está medio acumulada? Que se llama Mundial de Fútbol, ¿Mundial? que termina el domingo. es Mundial de Fútbol? Como vos no sabías, están perdidos los filósofos. Todo ah, mirá. sí. Yo justo algo, Vos pensaste que, algo como él es hincha de Racing, pensó que Racing estaba jugando, y el otro día me dice, ¿te das cuenta Racing está a punto de ser campeón del mundo? Le digo, no, es es Argentina. No, sí, yo, es yo, Argentina, yo, yo, Argentina, yo estaba gritando los goles ahí en el microestadio. juegan en el cilindro? ¿Cuándo vienen a jugar el cilindro? <risa> <risa> Bueno, te, te, te cuento. Contá, yo, yo te, te, te, te estoy dilatando, por la gente ya se aburrió de esto porque dice, y no, no, no va a decir nunca. Sí, el, se el, ríen, el, el, el profe no sabe el tema, está, está haciendo tiempo. Ya ríanse. No, te, te cuento algo así, Dale, vamos, Anecdótico para, para arrancar. Porque la otra vez estaba en una escuela, justamente, y el líder estaba con el, la verdad, Burlingame en papel. ¿no? Estaba mostrando una nota a, a otra profe, no me acuerdo qué, qué estaba mostrando. Y ahí yo le dije, pues yo escribo acá, ¿en serio? Sí, y le mostré ahí, estaba la, la, la última nota de, ¿Y de, de noviembre. Y, ¿Y qué les pareció? ¿Les pareció algo prestigioso? Sí, sí, sí, sí sí, tal? Sí, ¿Tal? sí, sí, sí, sí. Gracias, bueno, es lo que me dice acá delante de cámara, pues me dice, no le dio ni bola y lo usaron para ser un asado. No, bueno, un asado, <risa> ojo, un asado es un valor. Ojo, ¿tiene, tiene, tiene tinta libre de libre de ácidos, o sea lo pueden usar para. Hacer salud. Pero no no así como ya se fue como se, se sorprendió y, y lo sintió como prestigioso como mira qué bien. el profe ahí. Sí. Así sí. Que hay que gente sí. que hay gente que está equivocada. En Urlingan piensa que hacemos algo importante. Y vos estás incluido <risa> Pero... y Andrea está incluida y Pablo en Brocetti, Graciela Muñoz. Cuántos y docentes, tantos, eh? y, y tantos, y ¿viste? Eh, Cuántos yo docentes. Te yo les dije a ustedes, cada tema que nosotros tocamos en la obra de Hurlingham, que tiene que ver con la filosofía de la obra de Hurlingham, son atemporales. No son noticias, nosotros no vendemos noticias. Exactamente. Nosotros distribuimos y plantamos semillas de valores. Porque y hay... los valores son permanentes. Los sueños, se pueden agregar nuevos sueños. Eso sí. Totalmente. ¿Entendés? Pero los valores... Papito, los valores no no, no, lo, no no son negociables. Totalmente, pero a, además, a veces sí. yo personalmente, ¿no? Mm. Usamos la actualidad como una excusa. Exacto. Una excusa para hablar de los valores, de los problemas filosóficos, de las preguntas. Y o oh, casualidad, en El esto público. de la actualidad, uy, se, se me ocurrió, ¿no? Pero también hace ocho años que estoy acá en la hora de Burlingame. Con el peso que tiene de Burlingame en, en, en los deportes, en el fútbol de, de barrio, en los clubes, ¿no? Yo nunca creí de fútbol, sí, peor. Yo creo que me, me podés te haber echado, o sea, por, por no, por no eh, hablar como nunca. no sabe como... Ah, no me llevó el telegrama. Per, perdón, en bueno. voy a hacer una pregunta a ustedes. <risas> haga, cortame, ¿cómo? cortame. No, no sabés. Eh, cortame, chango. vos eh, no bueno, sabés jugar a la pelota? Ah, no, jugar a la pelota, <risas> pero... Eh, ¿Y cuál era tu puesto? ¿Lo mandaban mi, al arco porque era mi malo? Mi puesto mi puesto era el arco pero no era bueno, sí, soy <risa> malo con el pie pero yo te, te aseguro que era sí, buen arquero era buen arquero sí, que si vos preguntás te preguntás por las calles de, de Burling así, así decían ahí viene Lucas ese profesor que, de filosofía te van a decir que era que un arquero con muchos reflejos muy, ah. de mucho arrojo ¿no? de esos que ¿Qué vomitabas que vomitaba no, no, no, ah. no que, que se, se la juega por, por salvar el gol y que puede salvar goles imposibles que con el pie de cuadra, es cuadrado, cuadrado. Y decime, eh, qué influencia, porque también nos vimos en el microestadio municipal, hemos compartido cábalas con él, sin saberlo. Hmm. Este, y ahí charlamos y eh, él, me, él me dice, voy a escribir de fútbol, y yo, pero por supuesto, porque si el fútbol está mezclado en nuestra vida, yo creo que hay un punto donde jugamos como vivimos y vivimos como jugamos. Porque el fútbol está muy, muy enraizado Pero en nosotros. Totalmente. Y en el planeta, por lo que se ve. Porque ver gente de Bangladesh... De Bangladesh millones. Luchando por Argentina. Una cosa que... ves Millones. Y tiene que ver Inglaterra, ¿sabías, no? Porque en Inglaterra se mandó una macana cerca de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y por hacer una cosa estratégica, una. dejó hambreado a un millón y medio de personas. Una, una sola, una... Ahí en esa zona. Y entonces es que se, se cultivó Inglaterra de esa forma tan hermosa. lo que Aparte que son feos los ingleses, ¿no? Pero este, tiene, es mi apreciación, porque no me lo banco, no me lo banco nada de lo que hacen. Pero se ganaron el odio porque la gente está ahí, empezó a crecer con el tema de Malvinas y que Argentina se enfrentara con Inglaterra y que medio que, que, que se mantuviera esa situación... De, de, de permanentemente no dejarle pasar un aviso a los ingleses ¿no? entonces este entonces puede decir pero eso es institucional político pero está metido en el fútbol está metido, y, lo, y, y, y lo escuchamos a Lucas y, y sobre todo eh, aparece mucho cuando en estos eventos como, como los mundiales donde está bien, no puede decir que se mezcla todo pero se mezcla porque en realidad está mezclado está, ¿no? está mezclado, mezclado eh, y, y está está influido. Y, y si uno quiere entender, ¿no? si uno se pregunta, más allá de si la pelota entra o no entra, y quiere saber eh, a ver, el, la connotación política, social, económica, cultural, psicológica, eh, todos los factores que, que atraviesan el fútbol, obviamente que ahí se abre una, una, una puerta de enorme complejidad. Entonces, no es nada más, digamos, patear una pelotita, por, por decirlo así, como a veces. Eh, a veces parece que se vende eso, todo lo contrario. El fútbol es uno de los fenómenos más complejos, sin duda alguna, no? Complejos del siglo XX, del siglo XXI. Por algo es un es un, es un deporte que moviliza tanto que y moviliza tanto no solo a nivel económico, no solo a nivel eh, ni no, tampoco a nivel emocional, sino que realmente moviliza un planeta entero. Está bien, a alguno le puede gustar, a otro no. Los seguidores de la hora de gran de deportes, poca la mayoría. Somos futboleros, queremos festejamos, estamos festejando eh, la, la llegada de Argentina a la final. Eh, esperamos lo, lo mejor para el domingo. Eh, no voy a, no sé si no voy a dar pronósticos. No, no es, no es el, no es el lugar. Para vos... eso, para eso miren la, la suerte infinita. Programón. ¿No? Ah, lo, lo has estado mirando sí, mire, es, lindo, lo, lo, es lindo programa es un lindo programa además está bien, muy U, bien está Juan Pizorín viste entrevistando muy bien el hizo, loco Pizorín es un, siempre fue alguien con mucha cabeza con mucha sí. eh, muy pensante también ¿no? es un uh -huh. jugadorazo no uh -huh. eh, pero bueno no, no no vamos a tirar pronósticos no vamos a analizar lo, lo, los partidos pero sí eh, el fútbol también es es una excusa para para pensar, ¿no? Eh, para pensar cómo vivimos, para pensar quiénes somos, para pensar también qué, qué queremos, ¿no? Y entonces se me ocurrió que la, la nota de, de, de este mes podía hablar del fútbol, ¿no? Y se me ocurrió, porque uno, yo le contaba a Marcelo, que hablar del fútbol es hablar de algo tan, tan inmenso y tan, tan masivo que obviamente siempre, siempre queda, queda chico, ¿no? Pero hay algo que es muy muy común, digo yo que del ambiente de, de, de, de la filosofía ¿no? o de esto que se llama eh, el ambiente intelectual no que siempre está esta, esta especie de pugna o esta discusión entre como a veces los, los intelectuales por decirlo así o como ese, ese, ese estereotipo no de, del intelectual que eh, rechaza lo popular que eh, no, no no solo no va vale al fútbol sino que que lo critica o que, que le parece esto de un, medio, un medio de distracción. ¿no? Y además rechazan, todo el por lo común, el, eh, hay algunos sí. intelectuales o personas que piensan que son intelectuales o que tienen sí, desarrollados en la intelectualidad. Se ve mucho en la educación. ¿Cómo le bajan el precio al deporte? Le bajan el precio al deporte, al, eh, inclusive hablan de personas de campo, cuando hablan de los profesores de educación física, eso yo lo he escuchado. Sí, sí, de, es cierto. De directivos de escuelas privadas lo he escuchado también. Sí, sí, sí. sí. Le bajan el precio, hay una bajada de precios sobre lo que es deportivo por parte de los que se supone como que el bien máximo es la intelectualidad. Nosotros somos una unidad... Y necesitamos tordo. Sí, bueno, todo, todo. sí igual la intelectualidad está ahí, ¿eh? porque claro. la filosofía tampoco es una materia muy apreciada por el, por el sistema, ¿no? Justamente. Pero hay filosofía en, en, en los nuevos directores técnicos, por ejemplo, de fútbol pero jóvenes. Sí, sí, no, no, totalmente. En en Marcelo Bielsa hay una tonelada de, de filosofía. Este, sí. En, en todos los nuevos y, la han introducido. Pero, pero y, sí, sí, sí, totalmente. Eh, y. E incluso, ¿no? Cuando uno entra en estas discusiones, ¿no? Eh, filosóficas en torno al fútbol, del, de, de cómo se juega, ¿no? Del de cómo ganar, está entrando como en, en estas, como en estas corrientes filosóficas, de, de cómo en, entender el, el, el fútbol, de cómo vivir el fútbol, ¿no? Que acá, bueno, en Argentina tenemos como esos arquetipos, ¿no? que, que están para romperse, ¿no? Pero que siempre que se habla de menotismo, claro. que se habla de bilardismo. ...que de pronto... Eh, ...claro, son corrientes con tanto peso que... ...siempre que aparece un técnico o una, una selección, un equipo... ...uno lo, lo, lo busca categorizar, ¿no? En, en, en las selecciones argentinas es muy claro, ¿no? Como, bueno, usted se asocia con el violentismo, con el bilardismo... Y, y ahora y esa... por ahí van a tener que hablar del escalonetismo. Y, y claro... <risa> sí, porque cada, estás hablando de dos técnicos campeones del mundo... Y, Debilable de Menotti, sí. Por eso, si este muchacho lo llegara a conseguir, sí. sería la tercera escuela. Sería la tercera escuela. Sí, en algún momento, ¿no? Me parece a mí. Digo, yo pienso, no, me parece. Eh, que como que se intentaron surgir terceras escuelas, pero también los resultados mandan. Claro. Entonces, en un momento el sismo era también, como que se buscaba como eso, ¿no? Como, la, la, no sé, una tercera posición, poner. Uh -huh. Pero bueno pero más, más allá de eso digo esto de discutir la estrategia el orden la táctica también tiene que ver con di diferentes miradas de, del fútbol no O sea el fútbol no es uno solo hay muchas formas de, de, de entenderlo no por un lado entonces también es más complejo de lo que a veces uno se muestra y esto no, no quiere decir digo eh, darle bolilla a los 70 millones de pseudo debates que hay en torno de del periodismo y que se quiere vender cualquier cosa. Pero sí entender en la, la, la, la, la complejidad del, del juego, ¿no? Y esto que yo volví antes, ¿no? Esto de a veces el, el, el rechazo que genera eh, como en ciertos sectores intelectuales. que ojo, ¿eh? eh! Yo, me voy a poner en abogado del diablo, entiendo también el, el punto de, de lo que... Entiendo ciertos puntos de lo que se dicen. Es decir, yo al principio era... O sea, yo soy estoy bastante futbolero, y bien no tengo como esa cuestión de la cultura de ir a la cancha eso pero me gusta mucho el, el, el fútbol entonces yo decía ah, eso es intelectual también viste bueno, y, eh, y también tiene un punto y está bueno ah, pues, escucharlo y entender que, que está bien digo a veces eh, no es no, no que no se monopolice una mirada no es que todos eh, te todos tiene que gustar el fútbol tampoco entonces uno puede entenderse las cosas no puede entender la subestimar a la gente o insultar a la gente o menospreciarla Total. porque eh, desarrollen tal o cual actividad claro, ¿no? no, eso no pero bueno, siempre está como esta cuestión y de, de, de, de lo racional, del ilustrado, no, de, del, del pensamiento elevado de cierta élite que bueno, tiene este rechazo popular con el fútbol entonces a mí lo que se me ocurrió en la nota como para no picantearla sé, como le decís vos en realidad es que traje dos intelectuales, ¿no? Eh, y hasta uno francés, no me, no me peguen, y uno argentino. Está bueno eso y que Y eso dice. estuvo bueno. Eh, pero en realidad, lo, a ver, lo, lo, lo, lo confieso, lo, lo del francés no nos padre porque jugaba francés al final. Sino porque de hecho es un filósofo que trabajamos en, en el programa. Eh, y, y me acuerdo que, mirá que está viejo este programa, ¿eh? Mm. Que... Estábamos hablando de él el, el, el día que, que fue la, la muerte de Maradona. Es como, así que él el, hijo el, creer, ahora. <risa> eh, pero que es Albert, Albert Camus, ¿no? Albert Camus. ¿Es, ¿Es Albert Camus o Albert Camus? Eh, en realidad. Es Camus, porque. Ah, Camus. Sí, sí, ah, porque es, es francés. Entonces pero será. bueno, decimos Camus, no Camus, ¿Y qué dijo este hombre? bueno que era el, el mito de Stysifo, ¿te acordás? Sí. El, el, que, el que subía, el que escalaba la montaña con, con la ropa, una y la piedra pesada y que después que hacer, hacer eso sí. permanentemente, es, todo el es, tiempo. Exactamente, ¿no? Y... Viste, ¿Viste cómo sé, ahí sí. no me mandás a febrero. No, no, no, aprobadísimo, ¿no? <risa> y bueno, ¿y qué pasa? Él también, a ver, es uno de, de, de, de, de tantos grandes filósofos del siglo XX, francés, eh, que... Yo quería traer esta frase que, que, que planteaba él, que en, un, en una entrevista, bueno, en un texto donde cuenta su, su pasado, su pasado como futbolista, porque fue, fue jugador de fútbol, y después tuvo que, que, que dejar, ¿no? Eh, contaba que el, el lugar donde había aprendido eh, el, el cómo vivir, ¿no? La, la ética, la moral, en realidad, ¿no? Lo, los preceptos acerca de, de los vínculos, de las convivencias, fue sobre todo en una, en una cancha de fútbol, decía él, ¿no? Más allá de que él haya estudiado bueno, en la universidad, que haya sido escritor, que haya sido premio Nobel, digo, en 1957, si no, si no me equivoco, por la, la novela La, la Peste. Que también... Hace 65 años. Mm, exactamente. Lo sé porque yo soy 58. Ah, muy bien, muy bien. Saltó, saltó la edad, ¿no? Pero él, él tenía un pasado muy fuerte con, con, con el fútbol y también era, muy, a ver, muy crítico de de los intelectuales o de, de, de la gente ¿no? que, eh, que desdeñaba el, el, el fútbol en su carácter popular porque para él el, el fútbol había sido más importante en su vida que incluso toda la cultura alta cultura que, que había leído ¿no? y hay una historia también muy, muy particular con esto que me pareció buena porque ta, ta, también engancha con el, el, el contexto ¿no? de de mmm, de la geopolítica, de la historia, ¿no? Eh, que a, Albercamos es francés, ¿no? Pero es nacido en, en Argelia, justamente es argelino, en la época en que Argelia era una colonia francesa. De hecho. Lo desastre. Y, y, y esta relación está bueno porque indirectamente y políticamente está relacionado con Argentina, todo eso. ¿Por qué? Porque Francia ocupa Argelia. Y en determinado momento los argelinos te dicen: Mira, no te soporto más, andate. Y los franceses dijeron así. ¿Ah, y entonces fueron y aplicaron torturas, desapariciones sí. y cosas que luego adivinen dónde las vinieron a aplicar. Los franceses dijeron: Tenemos un regalo para América Latina en, la, en, en los 80, con las dictaduras de esa época. Y entonces ellos y no los americanos ellos vinieron se alojaron en Brasil puntualmente y enseñaron eso que aprendieron en Argelia Exactamente. y se lo enseñaron a todos los oficiales de todos los ejércitos ah. latinoamericanos mira está todo enraizado así viste está todo enraizado no y la que habrán hecho en Marruecos no porque los marroquíes sí <ríe> terrible no mm. Eh, pero bueno, y, y justamente este caso particular, ¿no? Él mm. nació en Argelia, bueno, de chiquito comenzó a jugar en, a, al fútbol en Argelia, jugó en, en, un, en un par de clubes de ahí, ¿Mm? hasta que bueno, después también se, se, se radicó en París, eh, entró a la universidad, eh, estudió, siguió, siguió, en, siguió en el equipo universitario, bueno, después dejó. Dicen que era muy buen arquero. Mira. Yo elijo creer también. No sé, no lo vi jugar, pero elijo querer, elijo querer, ¿no? Y seguro pero... que lo enseñó un uruguayo, vos. <risa> pero es, es, es muy interesante, eh, a ver, eh, su historia, su visión de fútbol, él, él consideraba que el fútbol eh, de alguna manera era muy democrático, en el sentido de que a, a partir de, del fútbol de jugar en, en, en, en el barrio, de jugar en, en las canchitas, en el potrero, estamos hablando, ¿no? Eh, imagínense, jugando en el año en, no sé en la década del 20 en, en, en Argelia no, no, no estamos hablando de, de fútbol de potrero básicamente además ¿no? es que la gente la gente juega al fútbol como en lo, los, las personas más humildes de Estados Unidos juegan cual básquet sí, sí, porque son porque son, son juegos grupales que se juega con una sola cosa Sale barato, por eso pueden sí hacer. Sí, sí, sí. Entonces, y si no tienen una pelota profesional, cuando eran viejos, ¿con qué hacían? Pero hacían con la pelota cualquier... con ropa, con trapo, con papel, con cualquier cosa. Es el, el, el, el, en ese sentido, el fútbol es... Hiper único, Es hiper lo único que necesitas es algo que oficie de pelota. Si dos piedras asesinar, o dos zapatillas que sean de arco y, y, y ya chau. Está, y, y, y hay un partido. Bueno, y, y, y eso, eso también es, es, es lo increíble, porque es lo... Es lo esencial, eso es, eso es, eso es lo, lo esencial. Y él, y él hablaba justamente, justamente de, de eso, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Tener eso y, sobre todo, lo, los vínculos humanos. Él, él veía en el fútbol ¿no? cómo justamente se podían mezclar ¿no? La, las nacionalidades, cómo se podían eh, bueno, conocer, descubrir personas, ¿no? y cómo a partir de eso se, se generaba lo, lo, lo colectivo, ¿no? el, el sentido de, del equipo, ¿no? Y el aprender a estar en un equipo, el aprender a, a, a formar parte de, de un grupo, a aceptar reglas, ¿no? a, a revisar y a, a, a crearse valores, era lo que justamente él lo, lo marcó en toda su vida. Entonces él siempre defe, de, defendió defendió el fútbol como deporte y además lo, lo, lo consideraba eso, no un aspecto esencial de la vida. Dicen que al, al punto tal de que si él no fuera escritor y, y, y filósofo, eh, en realidad, su sueño siempre fue ser futbolista y le hubiera gustado seguir siendo futbolista, ¿no? Y, y, y me, me parece muy pintoresca la historia. No, no es alguien que está desde afuera hablando del fútbol, sino que es alguien que es hasta es un futbolista que después, bueno, eh, por las cuestiones de la vida, fue un filósofo, fue un escritor. Me hiciste acordar de Galeano. Que es otro, otro intelectual. Sí, a, perdón. hablando de fútbol. Sí, obvio, a Galeano, a, a, a Galeano no, no, no lo nombré. También lo iba a nombrar, pero bueno, no No, no porque todo. no tiene nada que ver en la final. Quedamos fuera por un técnico amarrete. El mejor jugador. Ah, dice, pero, pero es filosofía. Pero igual se lo expreso. La calentura de los de los uruguayos mm. con el técnico tenía el mejor jugador de la liga brasileña sentado el suplente el tipo en el primer partido que entra mete dos goles pero bueno, Galeano sí. hablando de Maradona con el cariño y hablando de que él era un fantástico jugador de fútbol, en sus sueños dice que él en los sueños lo lograba todo pero que después la realidad lo dejaba así o me acuerdo de Fontana Rosa Fontana y el cariño Rosa. también por, por el fútbol, ahora vas a hablar de él seguro, sí. de Osvaldo Bayer. Sí, sí, sí. también, sí. te escucho Claro, eh, bien, y no, estuve entre esos... No voy a febrero. No, no, Yo no. vengo haciendo méritos porque ya me mandó el mueble claro, al principio. Y, y cuando, bueno, mm. eh, eso de, que traje ahí, ¿no? Sí. Eh, de, de Albert Camus, que también eh, hasta le da un sentido existencial al fútbol, ¿no? Que eso siempre, de, de mi parte, ¿no? Me, me, me, me encantó esa conexión tan... Eh, es la palabra primitiva Que tiene ¿no? el, el, el fútbol con, con, le, con los aspectos básicos De la existencia Ancestral, ¿no? Ancestral eh, Sí, y también el, el, el, el simbolismo que, que, que encierra todo Porque el fútbol es, en nuestra era Es casi como una religión Y es muy fácil Notarlo, ¿no? Es muy fácil notarlo, ¿no? muy fácil notarlo sin hasta... Yo te cuento una anécdota en esta casa Decime. Con eh, con un, este, con un jugador eh, que es, eh, es un jugador de selección, no fue llamado en este, para este momento y eh, él estuvo acá en casa siendo muy chico y yo le dije, para mí los jugadores de fútbol son actores culturales, él y el amigo se emocionaron y le digo, ¿por qué? Le digo, porque la cultura es, es, es la expresión, entonces vos estás en una cancha. Y el público está, ¿cuánto? A no menos de 40 o 60 metros de cualquier jugada. Sin embargo, vos lo estás... Prezame el control para que nos apague. Ah, cualquier cosa. Este, sin embargo, de repente vos ves que está un cúmulo alrededor del árbitro. Y empiezan los gestos. Vos, todos sabemos en la cancha qué está pasando y de qué están hablando. Y mm. cuál es el estado de humor. Sí. Aunque no escuches una sola palabra. O el jugador que se tira y hace teatro, ¿entendés? Bollas, todos sabemos, hay una expresión eh, y eso sí, es, es, es parte un, de la cultura. Es un, es un baño es, de cultura. Es, sí, es un, un lenguaje común que, que se establece. Y que co conecta así a ese de Bangladesh, que capaz no, no, que no sabes ni que existía Bangladesh y que de pronto claro. está conectado con, con tu fútbol por decir, y, y con tu lenguaje, ¿no? Y que escriben en sánscrito, que a mí, me habían, a mí me habían dicho que era una, una lengua muerta, que no sí. existía y, más. Y está más viva y, que nunca. Está más viva que nunca. Eh, pero hay, hay un, ese componente existencial tan primitivo, en el, en el sentido de la, de la palabra ancestral, ¿no? Que, que conecta al ser humano con sus emociones básicas, El jugador de Perdona, sí. porque, porque me iba a olvidar. El jugador del que estuve hablando se llama Nehuen Pérez. Salió de quinta de los pibes. Eh, sí. Ha jugado en Argentino Junior. Eh, está dando vueltas por Europa. Y bueno, quizás en el próximo Mundial lo llamen eh, para este sustituir a alguien en la defensa. Ese estuvo acá en casa. Excelente, pero si, No, sí, sí, me... Dije, pensaba en ese, justamente, claro. estás hablando de ese. Cuando dijiste de selección. Sí. Bueno. Eh, le mandamos un saludo. Mandamos, un grande no, buene, lo más humilde que hay, 10 puntos. Bueno, y justamente ese, ese componente es eh, hasta mítico, ¿no? Esto de ser el fútbol como una religión. Con, con los dioses, con los demonios, con las supersticiones, con la cabra, con el pensamiento mágico, ¿no? Entonces está. Es como que está toda la humanidad metida en eso. Es como toda, todo lo que nos hace humanos está ahí, incluido en el fútbol. También los desastres, pero bueno, pero lógicamente. La pero la humanidad es así. Es un desastre, ¿no? claro. Entonces es una, una, una expresión viva de, de, de la existencia, ¿no? Eh, hay una frase que dice que incluso el, el, el fútbol es como eh, la guerra hecha por, por otros medios, ¿no? Cuando descubrimos que no, no, no podemos aplastarle la cabeza a otro, le tiramos una pelota y le, le queremos hacer un gol Claro. pero, y eso en parte, claro que sí, es así porque digamos, es una manera de, de expresar nuestras pulsiones destructivas pero también nuestras, nuestras pulsiones de amor el, el, la identificación ¿no? Eh, entonces es, es un es un gran espejo de, de, de lo que es la humanidad es el terreno elegido porque de repente vos vas por la calle y sos gordo vamos a poner un tengo que hablar de eso porque vamos a hablar en idioma de barrio, ¿no? Eh, y de repente te dicen una boludez y no te importa, pero que no te dejen jugar a la pelota porque sos gordo, eso no te lo bancas. Ah, no, ¿No es cierto? Es... No que te discriminen por el físico o como pasaba antes que discriminaban a las mujeres que no les permitían eh, jugar. jugar y... y entonces ahora la, la, la mujer que es un ser humano también. <risa> Juega el fútbol y juega explosivamente. Sí, y cada vez juega más. Y cada vez juega más. Y se va a desarrollarse o sea, más. O sea, o sea, o sea. Ahí es, algo pasa con el fútbol, con todos los deportes populares, pero el fútbol es el que está arriba, en el tope de todo. Está ahí, sí, y sobre todo, nosotros lo estamos, lo estamos diciendo desde Argentina, desde Buenos Aires, ¿no? Claro. Obviamente en otros lugares del mundo también se los gen lo puede generar otras cosas. Pero bueno, el alcance global del fútbol es, es, es distinto también a otros deportes. Entonces está ahí como un espejo que, que refleja toda la humanidad, con, con sus mitos, con sus leyendas, con su religión, con sus dioses, ¿no? Y, y ese aspecto existencial de, de sentir que uno también se, se juega la vida, aunque sea ficcionalmente, ¿no? Eh, eh, en, en un partido, en un pase, en un gol, tiene un componente que otra vez conecta mucho con eso irracional, y eso también yo creo que, que genera como ese resquemor de, de, de lo intelectual, ¿no? Porque el fútbol, yo digo, es racional, sí, obviamente, es un deporte, está hecho con reglas, está hecho con una lógica, hasta hay una justicia deportiva. Bueno, entre comillas, ¿no? No, vamos a meter. no Pero está digo, bien. Hay, y hay hasta discusiones estratégicas de la mejor manera de hacer un gol, la mejor manera de cómo llegar al arco contrario y todo lo que vos quieras, pero eh, en el fondo uno sabe que lo que se juega en, en el fútbol es sobre todo el plano emotivo, el, el plano simbólico que está ahí. Obvio. Eh, ¿no? Y bueno, y eso eso es lo que genera que por ahí el, el, el pensamiento ilustrado sienta que se, se le escapa un poco la tortuga ¿no? en, en términos. Yo creo que hay muchos intelectuales que lo que le pasa eh, eh, está referido a una sola palabra que se llama vanidad y entonces ellos que se creen que están como si fueran los loros Y como poner los loros en un pedestal sí. y dice pero cómo esta gente estos boludos no me escuchan a mí que soy pero que estoy con mi pipa y que soy recontra inteligente y están como si fuera drogados por eso que ven en la pantalla sí qué desastre Que esto y el otro eh, el, fútbol, el, el fútbol y los deportes de alta competencia encima eh, la diferencia que hay entre los equipos no es física en este momento, es mental y emocional como él dijo. La preparación de los jugadores es una preparación mental y emocional de concentración mental. Porque lo físico, los dos ponerle en lo que va a ser la final, los dos equipos tienen lo mismo, el mismo cuidado físico, la misma preparación, más o menos comen las mismas cosas, más o menos hacen las mismas cosas físicamente, pero el plus es quién tiene la cabecita con los patitos en fila mejor puesto en el momento justo y en el segundo justo en el momento que empiece el partido y en el momento de, de, de mayor presión no porque exacto okay. <risa> porque bueno in, intentan tener como vos dijiste que se concentran en una filosofía de juego no es este adrede que se utilice Perdón, no es casualidad que se utilice esa palabra, es una filosofía de juego. Porque no, porque es algo que, que es como una, uh -huh. una cosmovisión, o sea, es una perspectiva muy amplia que no, no tiene que ver solo con eh, cómo me paro en la cancha, sino es que cómo estoy viviendo, cómo estoy pensando el, el fútbol o, o el partido, en todo caso. Y aparte, porque en, la, en, en, la, en una circunstancia de un partido, como en la vida de todos los días, puede haber una situación. Puntual, donde quedas para atrás por una, porque te meten un gol, porque están jugando mejor aparentemente los otros que vos, mm. porque tienen más la pelota, porque se te lesiona un jugador. Y entonces vos decís: aquel que está en una situación de, de una posición eh, de pérdida, ¿no? Porque sí, vamos sí, a hablar sí. como si fuera un avión, ¿viste? tiene sí, que mantener una sustentabilidad. Sí. Eh, eso. De repente, como pasó el otro día en partido con Francia y Marruecos, al menos en mi visión... Cuando parecía que Francia se estaba tirando para atrás... En realidad estaba estudiando a los otros qué era todo lo que podían hacer. Y a los dos minutos los embobó. Y en la vida cotidiana a vos te pasa lo mismo que vos decís... Yo voy con todo cuando conozco el territorio, cuando voy con una filosofía y un bagaje de cosas... Y también examino a decir quién soy yo el que está jugando, qué es lo que tengo expuesto acá en la cancha, cómo voy a jugar. Hay una forma de jugar latinoamericana, hay una forma de pensar latinoamericana, ah, hay una forma de jugar europea. Y hay una forma de jugar hay una europeo, sola, hay y muchas. hay un pensamiento europeo. Y hay un eurocentrismo y un americanocentrismo así, chiquitito. Bueno y, y, qué, y, qué, y, que y bueno y, y qué y qué pasa con ahora que se habla tanto de, del mundo multipolar, ¿no? Mm. Qué pasa con África, que de pronto aparece, aparece ahí, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Asia? Digo, más allá de la organización del mundial, de los petrodólares y de la plata, ¿qué pasa con con el fútbol, no? Eh, entonces. ¿Hasta qué pasa con... Pero Francia con, fue eh, Francia tuvo a, a Media África como colonia. Sí, sí. Y sí, entonces sí. es una consecuencia que ves la foto del equipo francés y son todos, este, son todos afro. Bueno, pero es, es muy interesante, a ver, que obviamente requiere otro análisis, pero cómo, cómo también cambia la, la sociedad. Estaba mostrando, viste, ese, la, la foto de la selección de Francia hoy en día. Y la selección de Francia en el 86 claro. La selección de Platini ¿no? y Todos blancos sospecha. Todos blancos y uno todos más o menos todos morocho blancos. Un poquito morocho Y ves la selección de Francia En el interior, ahora, digo, 12 años después Por ahí la, la, la generación De, de, de, de Maquelele Turán, Desaili Que ganaron también el Mundial y es y ya y ahí se ve el componente multiracial. entonces qué pasó en esos años en la sociedad no bueno qué cambios por ahí hay un cambio cultural ahí hay un cambio muy fuerte también y después una cosa extraña que ellos que, que tiene tiene un jugador como es Griezmann Griezmann es hincha de Peñarol pero no, no, no no estoy jodiendo sí, sí, sí, es hincha de Peñarol el tipo cuando salió campeón del mundo salió a festejar con la bandera uruguaya sí ¿Por qué? Porque cuando empezó, en sus primeros años de jugador, él convivió con un jugador, con un jugador uruguayo que se llama Bueno, de apellido. Aprendió a tomar mate, después incorporó sí. jugadores y amigos argentinos, y el tipo se recontra, recopó ya globalmente con lo que nosotros acá en casa, pues una casa, del Río de la Plata, decimos sí. la cultura rioplatense. Río Río Platense. Y entonces vos decís, ¿cómo es eso? ¿Está lleno de africanos su equipo? ...y culturalmente uno de ellos es el que arma las jugadas... ...es decir, eh, el tipo putea como nosotros... ...no quiere sí, putear sí, en sí. francés, putea en, re, en rioplatense... ...y anda con el termo y el mate... ...es decir, eh, hay cosas sobre su vida cotidiana... ...que no es patear la pelota... Sí, sí, sí, que ...es sí. tomar el mate, que es incorporar léxicos... que ...es incorporar una cultura es incorporarnos a todos nosotros claro no y, y, y interesante lo pasa, cómo se puede todo lo que pasa ahí adentro y, y, y, y, y cómo todos estos factores todas estas variables intervienen que al fin y al cabo la, la, la, la cultura es eso Para mm. ahí no, no hay a ver, ¿cómo decir? una identidad única no Uruguaya. No. Ah, no, Griezmann no puede tener nada uruguayo, ¿no? No, ahora no hay una única francesa. No hay una entidad única no. de, de, de ninguna. O sea, porque en realidad, sí, todas las nacionalidades están mezcladas, están mezcladas. Hay lo una que pasa humanidad, eso es eso claro. sí. Pero lo que pasa es que, claro, vos, puedo decir, ves una, una Francia multirracial, entonces uno, viste, decís, bueno, que democrático, y en realidad lo que hay, primero, también digo, uno lo encuentra, mucho racismo hacia adentro de Francia pertenece a, a, a la policía a los franceses y a los marroquíes peleando en las calles ahí claro. eh, en, en protestas y eso, hay una gran discriminación hacia adentro y también porque uno sabe que es producto de justamente una desigualdad y una violencia histórica, entonces están todas esas aristas y hablamos de Bélgica y hablamos de <risa> bueno, sí, y, y, otras, y otras potencias y lo más terrible bueno, lo mismo hasta de Inglaterra. Pero bueno, entonces todo eso se, se juega ahí. Para volver un poquito y también para, para ir cerrando, no así como yo traje a, a, a Albercamo eh, también traje un intelectual argentino, muy conocido, el, el Osvaldo Bayer, ¿no? Nos paramos. Nos paramos. Nos paramos. <risa> Nos paramos, ¿no? Que... También la, la visión de, de fútbol de, de Osvaldo Bayer es, es, es muy particular. Él tiene un, es, tiene un libro que, que recomiendo mucho, que es sobre historias del fútbol argentino. Creo que se llama Fútbol argentino. Bueno, Don Galeano también tiene el, el Fútbol de la zona de sombra que es súper recomendable. Eh, y en el libro de Bayer, bueno, él cuenta básicamente la historia del fútbol argentino desde el amateurismo hasta, si no me equivoco, los 80 no eh, porque a bayern le pasa le, le termina pasando algo que es doloroso pero también es muy entendible que hay, hay un momento en que, que Bayer deja de, de, de transar con el fútbol porque le parece que el negocio ha copado demasiado todo claro. y que el fútbol ha perdido si se quiere su, su espíritu deportivo cosa que es discutible pero que yo entiendo que alguien como como bayern le se da cuenta que eh, que hay, hay un límite, ¿no? Y que creo que él, él, él fue muy seguidor del fútbol hasta los 80, 90. Eh, de hecho, hincha de central y en Alemania del Bayern Múnich. <ríe> Contradicciones, podemos decir o no, pero eh, por, por todo su tiempo en el exilio alemán. Es más, él contaba que iba a, a, a la cancha con, con Osvaldo Soriano. Ah, no sabía eso. Eh, sí. Y que, se, bueno, se puteaban y Osvaldo Soriano le decía que, que veía el fútbol como un alemán. <ríe> Te vaya a hacer el alemán, ¿no? Eh, bueno, viste anécdotas, también nos va los Soriano. El, también. ¿no? Muy futbolero. Eh, gracias y, a Dios, nuestros, nuestros escritores populares son todos futboleros. Sí, gracias yo, a Dios. Y los, los populares sí, después tenés en, en, en, en las antípodas. También un, un, un genio de la literatura universal como Borges, que Buah. le decía fútbol y vomitaba. Claro. Y, y literalmente, ¿no? Eh, que no deja de ser un escritor, un genio, pero, pero era totalmente... Genio, pero tenía, pro tenía problemitas con lo popular. Totalmente, y era total, eh, súper ¿no? despectivo y violento hacia el fútbol y, y no. se lo seguía. Mm. Bueno, tenés, tenés de todo. En el caso de, de Bayer eh, le, le, sucedí, le sucedía esto, ¿no? Ese libro es muy bueno, porque, además... Él lo cuenta obviamente la historia del fútbol es de una mirada social, más allá de que gusta de, de recorrer las formaciones, los equipos y el juego, pero también te, te cuenta ¿no? todas las a ver lo, lo, los problemas políticos, los problemas socioeconómicos que sufrieron los jugadores, habla mucho de las huelgas de jugadores, ¿no? De la de los derechos de los jugadores, de la lucha por, por los derechos de, de los futbolistas. Y también un poco en esa historia como como como el negocio después lo, lo copa todo. Entonces él, él en los 80 y los 90 deja de seguir el fútbol a tal punto que si uno ve las últimas entrevistas dice que no, no mira más el fútbol que para él perdió ese, ese sentido que tenía. Claro. no eh, Pero hay algo muy interesante que dice en, en relación con este tema y que justamente eh, él ya lo veía esta discusión ¿no? Y, y tuvo mucho esta discusión porque claro a, a principios del de siglo XX cuando el, el fútbol se eh, eh, empieza a rodar la pelota acá en, en las orillas del río de la plata ¿no? eh, para lo, los intelectuales para los comunistas, los socialistas los, los anarquistas ¿no? el fútbol justamente era este, un, un entretenimiento para las masas un producto industrializado si se quiere no el, el, el opio de los pueblos ¿no? esa, esa visión también eh, bueno, de, de, de las, entre comillas, vanguardias iluminadas Que consideraban el fútbol como esta esta esto que, que nos distrae De los verdaderos problemas de la sociedad ¿no? nos, nos aferra al nacionalismo no Nos hace perder el, el, el, el enfoque de la explotación de la desigualdad De la violencia que sufre la gente todos los días Y un poco de eso, ay no me vas a decir que no Pero, pero, que... pero, sí. pero, perdón Perdón, yo sé, sí, perdón. No, está, si no, no, aparte está haciendo el cierre Porque si no, ¿de qué está hablando? no Porque un poco y, y en realidad Un poco, ¿no? Hay mucho de eso también Eso nos quita la otra parte Y por eso está bueno entender O ponerse también en, en, la, en la piel Esas contradicciones Porque el, el fútbol está lleno de contradicciones La vida también Y asumir esas contradicciones también es responsabilizarnos De lo que pensamos, de lo que vivimos Y de lo que queremos, ¿no? Eso está claro y en esa, en esa discusión, Bayer, eh, Bayer justamente decía que, que al principio ¿no? los, los intelectuales y los sectores más vanguardistas de, de, de, la, de la propia clase obrera también de, desechaban el fútbol, pero que para, para él el fútbol siempre significó eh, un, un arte y un deporte socialista. Y a mí me quedó muy, muy marcada esa frase, ¿no? Porque para él el, el, el fútbol, el verdadero fútbol, si se, si se quiere, si podemos decir el verdadero fútbol, era una expresión del de, de socialismo. ¿no? Esta idea, básicamente, del, del trabajo en equipo, ¿no? de, de lo comunitario, ¿no? de, la, de que en realidad el, el, el objetivo del fútbol, o si se quiere, la, la victoria, que él decía, bueno, pues el, el significado de una vida mejor, ¿no? de, de, de adquirir un derecho, solo se podía lograr eh, colectivamente, trabajando en equipo, ¿no? como un jugador de fútbol tiene que trabajar en equipo para eh, ganar un partido. Entonces él, él, él asociaba justamente esa, esa visión de, del fútbol como equipo y los valores como equipo, del fomento de la comunidad, de respeto, ¿no? del objetivo en común, no, como o sea, el, a, a, arte y, y deporte socialista. Y es muy raro decir no, el, el fútbol es un deporte socialista justamente en, en, pleno, ¿no? en pleno 2022 cuando sabemos que eh, un revoleo de dinero. De un revoleo de y un quemo de dinero, ¿no? El, el, el gasto en, en estados, estadios faraónicos y en sueldos multimillonarios, ¿no? Eh, claramente marcan una desigualdad pasmosa en la sociedad y una gran violencia, una gran violencia económica, social y, y política que a veces parece que, con todo respeto a los jugadores viven también en una especie de entonces no ven todo eso, ¿no? Pero bueno, eh, Bayer, Bayer lo señala, eso también es lo que lo aleja Bayer de, del fútbol, porque hasta, hasta ve cierta en el fútbol de los 90, en el avance, ve como una muerte de las ideologías también, ¿no? Como se pierde también mucho, mucho de, de, de ese proyecto colectivo, porque lo que importa es el triunfo individual. O gano yo y que los demás. ¿no? Se sí, en, en los 90 más que más que la muerte. Y no hay, en realidad nada muere, es decir, hay una explosión de la imagen individual. Exactamente. Y empieza a crecer la imagen individual, no estaban las redes, empezaban a ser eh, como pequeñas células, internet y todo eso. Y este en los 90 arranca, sí, 1990, sí, sí. 1992, arranca todo eso. Pero sí, nosotros lo vimos acá en los en, lo, en los 90 con Tinelli como ejemplo, lo que era la explosión de la imagen a cualquier costo. Sí, el mismo. Este, y la desvalorización de cualquier cosa que fuera medianamente eh, pensar más allá de una semana. Exactamente, ¿no? sí. Se vivía al día y con imagen al día. Así fracasaba también la, la, la selección argentina. Es decir, Yo me acuerdo cuando estaba Tinelli metido dentro de la concentración este, y sus equipos este, periodísticos me acuerdo cuando Bielsa se fue renuncia a ser técnico de la sesión pero estaba harto de Teis Sport y de Canal 13 mm. de que lo presionaban todo el día para que le permitiera entrar a los, a los deportistas esto nos lo con, me lo contó a mí personalmente cuando ganaron Bielsa la primer medalla olímpica de fútbol sí. el preparador físico Vivía acá en Urlingham y él me cuenta eso. Dice que de repente habían ido a Perú, habían ganado 2 a 0, estaban en las eliminatorias del mundial y el tipo le dice: Me pudrí, no quiero saber nada. Bien. Sí, sí, sí. Es decir, hay, hay, una, hay una mezcla de cosas. O los americanos, todos los americanos, ¿no? Pensamos que nos inclinan la cancha a nivel mundial, ¿no? Que siempre nos están cobrando cosas, que sí. siempre estamos. Y en el fútbol también dicen. Eh, ojo, vas a jugar el partido, pero tipos siempre te tratan de inclinar la cancha un poquitito. ¿no? Eh, aparece el bar como algo filosófico decir bueno ¿por qué no sacamos el bar a la vida cotidiana? Oh, a ver la, la, la justicia y el bar ¿qué, claro, qué tema, ¿no? ya que los jueces no funcionan pongamos el bar entonces si aparecen unos jueces en algún lago en algún lugar mira apareciste en el bar el juez dice espera un poquitito hace así el rectángulo te vi, te vi, te vi, te vi y van y le saca tarjeta roja tarjeta roja tarjeta roja sí, y expulsado y en rigor de verdad no, no estaría se... bueno me sí, digo. no, pero a, a, a, a nivel de verdad claro después no ve no, que, que se cobren mejor las cosas y, y las polémicas están claro. ahí pero bueno eh, está, está muy bien esto de que, que estás agregando ¿no? respecto de la no no no no de la, de, a ver, sí de la cultura de la imagen de, del individualismo que está, está, está tan marcado en, en, en nuestra era en algo que la verdad es, es, es está muy claro no en, además en una economía como la nuestra, como los jugadores de fútbol, bueno ¿en qué piensan? Es que, bueno, en salvarse en el sentido de la palabra, en el sentido de poder salvan ellos y su familia y su familia, claro, ¿no? Sí. Eh, Pero y es porque hay una injusticia porque social porque hay una injusticia social, obvio entonces dicen, bueno, si, si el pibe o la piba Pero injusticia... salen buenos eh, bueno, esa es la forma de, de encauzar económicamente gente, y dar tranquilidad toda la a la y familia, y el mío, bueno pero eso justamente eh, viene claramente ¿no? de, un, de, de, de un sistema y de, y de una serie de estructuras sociales que se mantienen. Entonces, se mantienen y muchas veces no, no se terminan de cuestión, no se terminan de romper, eh, porque nos han, esto lo hablamos siempre, nos han fragmentado y atomizado tanto que siempre vemos todo desde el punto de vista individual. Eh, bueno, todas esas cosas a Bayer lo, lo alejan, ¿no? Eh, lo, lo alejan de, del fútbol. Pero qué interesante, me parece esta mirada socialista, ¿no? que, que, le que plantea el fútbol, ¿no? Y de, y de su valor como, como equipo. Y ya para, para cerrar, ¿no? Eh, no sé si la gente, no sé si la gente, usted, ¿dónde está la cámara ahí? Usted, usted que es futbolero, usted ¿Mm. que es futbolero, usted que, que juega al fútbol, ¿Y qué que mira fútbol también hoy en día. Y futbolera, perdón. Mm. Perdón, mira, <risa> me, tenía razón, disculpa <risa> Disculpe bueno, perdón, sí, sí es el este, los siga, siga, ¿no? siga. Eh, usted que es futbolero futbolera, usted que juega en un club usted que juega en, en donde sea usted si sí sabe quién fue Sócrates pero no el, el filósofo griego sino el jugador brasileño Sócrates y no sé si sabe qué fue la democracia corintiana pero si me está escuchando y no sabe termina el programa y vaya a averiguar eso porque mmm, me parece que es una gran manera de, de pensar el fútbol desde un punto de vista político, desde un punto de vista socialista, si se quiere, como diría Bayer, y desde un punto de vista de defensa de los derechos. Y no Maradona, lo veo... totalmente y disruptivo. Y totalmente disruptivo, eh, por supuesto. Sí, su... obvio. Pero digamos, el, el, <risa> es cierto, digo. Pero ahí sigue estando muy marcado lo individual. Y me parece que justamente un gran ejemplo de cómo pensar el fútbol de, de otra manera en la historia, ¿no?, es eh, la democracia corintiana. Así que lo mando como tarea, porque ya yo me tengo que ir a la escuela Él tiene que irse. Y me parece que es una linda manera de, de cerrar, capaz que le hacemos una nota y le hablamos de la democracia corintiana, de, de, de, de, de pensar el fútbol no como una herramienta que refleja lo social, sino como una herramienta de transformación de lo social y cómo, pensaban, ¿no? Cómo desde el fútbol se puede... Organizar la vida de otra manera y se puede organizar la sociedad de otra manera entonces en una época además de plena dictadura en Brasil entonces me parece que está bueno eso ¿no? no pensar el fútbol nada más como desde el punto de vista si se quiere normal ¿no? desde el punto de vista del mercado desde el punto de vista de, de, del negocio simplemente eh, sino entender que si se juega como se vive ¿no? Eh, por ahí aprender a jugar de otra manera es aprender a vivir de otra manera y hay ejemplos en la historia, no eh, intelectuales y futbolísticos, que nos dicen que bueno la manera en que la que jugamos probablemente no es la mejor y que tenemos que recuperar el sentido del equipo y el sentido de lo colectivo para desde el fútbol también transformar y mejorar la sociedad. Que creo que es el espíritu ¿no? formativo que tiene. Mientras tanto, vamos arriba a Rio Argentina este domingo. Obvio. Este, esperemos, esperemos este, que, lo, que los futbolistas consigan primero para ellos porque es un logro deportivo de, ese, de, de, dos, de, dos, este, de dos escuadras deportivas que se van a enfrentar. A nosotros nos interesa que la selección argentina, en la cual Scaloni ha trabajado tanto Scaloni y el equipo, y, y el el equipo entero, y sí, el equipo entero han trabajado este, fantásticamente. Se nota que se llevan bien. No te ves un equipo, es fundamental. Eh, alguien le dijo a Juan Pisorín en el programa el otro día que no quiso dar el nombre porque es un dato bien de adentro de la sí, selección. Sí, sí. Le dijo: Es el mejor vestuario desde hace décadas. ¿No? Eso, está, eso está diciendo todo. Eh, esperemos disfrutar. Y después de, del disfrute, como buenos futboleros y futboleras que somos, nos vamos a encargar de nuestra realidad también como ese el principal partido de nuestra vida. Bien. Gente, páselo bien el domingo, eh, esperemos que todos se podamos disfrutar. Y si no es así, el tránsito en el que está puesta la selección argentina es para pararse y aplaudirlos hasta el fin del mundo. Totalmente, sí, sí, no. Claro. A ver, podemos ganar, podemos perder, son cuestiones de, de la vida, es la pelotita que pega en el palo y entra pega el palo afuera. Claro. El, el, el, el proceso y lo que se logró ya es impresionante y a ver, suena, muy pero De alguna manera también ya somos campeones en ese sentido. Muy bien, nos vemos la semana, la semana que viene. Y estamos a una o dos semanas de tener que cambiar el cartel que está ahí abajo y pasar a la cuarta temporada. Oh, terrible, ¿eh? terrible, terrible. ¿Está? Gente, muy eh. Bueno. eh Pásenlo nos lindo, vemos. disfrútenlo, disfrútenlo. Vamos a estar todos así con los dientes. Esperemos que sea lo mejor para nuestro, nuestro equipo, el equipo que nos representa a todos nosotros. Nos vemos, gente. chao Chao, muchas gracias.